Vamos a grabar esta presentación para efectos de que luego sea multiplicada entre los que estamos acá y el conocimiento del doctor Enrique Acrión Morales que esté circulando. Vamos a dar inicio a este importante ciclo de conferencia que lo hemos nombrado primer ciclo de eh, charlas especializadas en materia de tributación esto es un esfuerzo un programa del de movimiento por la unidad de la profesión contable en llevar el conocimiento a todo profesional contable, tributario regulatorio y hoy eh, nos place dar inicio a este programa con uno de los más respetados en la materia, el doctor Henry Castellón Morales, eh, estuvo en las entrañas del mosco, diría yo, de la DGI, ahí donde eh, deriva toda la materia tributaria, y quién más que él, en darnos esta charla del proceso de fiscalización de la DGI, eh, sin más, dejo eh, al doctor Henry Castellón Morales para que nos ilumine con esta excelente y magistral presentación. Doctor. Muchísimas gracias, mi estimado Henry Herayka, por la invitación que también me han realizado. En el caso de MUPC, el movimiento profesional, este, para el movimiento profesional de la profesión contable. Entonces, para mí es un, es un honor, me da un gran gusto el estar acá y en esta, en este seminario, en esta conferencia, eh, voy a tratar de desarrollar lo que es el proceso de fiscalización de la DGI. Como ustedes, eh, saben todo proceso tiene un inicio pero también todo proceso tiene un final y en el caso del proceso de fiscalización que son eh, las auditorías fiscales de igual manera tiene un inicio y tiene un final pero durante ese inicio a ese final existen una serie de pasos que ya están regulados tanto en la ley como en una disposición técnica que la DGI emitió hace ya muchísimos años, en el año 2006, entonces vamos a estar viendo eso eh, y mucho más en esta presentación. Para los que no me conocen, eh, mi nombre es Henry Castellón. Soy licenciado en Contabilidad Pública y Auditoría y también cursé una maestría en Derecho Tributario. Laboré por más de 12 años en la DGI como auditor fiscal, analista de normas y procedimientos de fiscalización y como docente. También eh, tuve la oportunidad de auditar empresas de grandes contribuyentes y propuse normas de fiscalización. Actualmente yo presto servicios profesionales tales como defensa del contribuyente, que es la defensa fiscal ante reparos que hace la DGI, también eh, realizo auditorías financieras, auditorías fiscales, doy capacitaciones como este tipo de capacitación y también doy asesoramiento fiscal y contable. Como una breve introducción, el proceso de fiscalización debe ser debido. Debido y el debido proceso de fiscalización inicia con la notificación al contribuyente de la credencial emitida por la administración de renta o también puede ser la dirección de grandes contribuyentes para todos esos grandes contribuyentes y finaliza o culmina con la notificación de la resolución determinativa. Entonces ahí tenemos un inicio y un final. Inicia con una credencial y finaliza con la notificación de la resolución determinativa Actualmente la culminación del proceso de fiscalización implica la determinación de reparos o ajustes fiscales los cuales para que sean legítimos deben contener fundamentos técnicos y legales caso contrario se les clasifica como ajustes con nulidad absoluta el proceso de fiscalización incluye obligaciones y derechos de los contribuyentes Por lo cual el Estado debe garantizar y tutelar estos derechos Caso contrario, este proceso se convertiría en un proceso iniciado y arbitrario Por lo que legalmente sería impugnable y anulable ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Bueno, primeramente describir el debido proceso de fiscalización de la DGI con el propósito de que los participantes adquieran conocimientos técnicos y legales que puedan ser aplicables ante una auditoría fiscal. Noten algo, actualmente nadie esté exento de una auditoría fiscal en cualquier momento puede llegar una notificación de parte de la EI eh, haciéndole saber de que va a ser sujeto de una revisión ¿Cómo vamos a lograr este objetivo general? Bueno, con cuatro objetivos específicos El primero es presentar definiciones pertinentes al proceso de fiscalización la segunda exponer el debido proceso de fiscalización desde su inicio hasta su culminación un tercer objetivo específico es mostrar la base legal esencial relacionada al proceso de fiscalización y al final no se lo pierda vamos a explicar el programa de fiscalización entonces esos son los objetivos que vamos a lograr en este, en este seminario pero si nosotros vamos a hablar de debido proceso de fiscalización, lo, por lo menos nosotros lo que debemos hacer es verdad, definir, porque... definir qué sí. es el proceso de fiscalización. Por ejemplo, cuando hablamos de debido, ah. hablamos de justo y razonable. Justo y razonable, así tiene que ser el proceso de fiscalización. Un proceso es un progreso, es la acción de algo. Es el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno o de una serie de fenómenos. Y cuando hablamos de fiscalización, hablamos de control. Es un sinónimo del control. Equivale a ejercer un dominio o supervisar con carácter de autoridad el cumplimiento tributario de los contribuyentes. ¿Quién en este caso ejerce la fiscalización? En Nicaragua, la Dirección General de Ingresos entonces con las definiciones citadas de proceso y fiscalización se puede delimitar o definir el proceso de fiscalización como el progreso de la acción de fiscalización o una segunda definición el conjunto de la fase sucesiva del control sobre el comportamiento tributario de los contribuyentes ese es el proceso de fiscalización ahora debido a proceso con las definiciones de debido proceso se puede explicar el debido proceso como, vamos a verlo a continuación, el, el proceso justo y razonable. Entonces, cuando hablamos de debido proceso, hablamos de que el proceso de fiscalización debe ser un proceso justo y un proceso razonable por lo que mirábamos al inicio en la introducción si el proceso no es justo o razonable entonces ya estaríamos frente a un proceso viciado un proceso viciado ahora bien la constitución política de la república de Nicaragua en su artículo 34 establece el derecho al debido proceso y literalmente expresa Toda persona en un proceso tiene derecho en igualdad de condiciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva y como parte de ella a las siguientes garantías mínimas. Noten esto, aquí viene mencionándose de que el debido proceso es un derecho. O sea, de que en el caso de la autoridad no te puede decir, bueno, no te lo voy a dar, pero no, porque es un derecho y es para todos en el numeral 1 del artículo 34 de la constitución se menciona a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme ley aplicándolo al ámbito tributario pudiéramos decir de que la DGI no me puede decir a mí que yo tengo una deuda tributaria cuando ni siquiera me ha hecho una auditoría o sea que de primas a primeras no me puede decir, mira contribuyente usted me debe tanto bueno, hay que, hay que demostrarlo ¿cómo lo puede demostrar la ley? mediante una auditoría, porque incluso hay eh, denuncias o antes habían denuncias tributarias, pero con una denuncia no se puede demostrar el incumplimiento de ningún contribuyente, el numeral 2 del artículo 34 de la constitución se menciona de que como una garantía mínima a que sus asuntos sean juzgados sin dilaciones por tribunal competente establecido por la ley. No hay fuero atractivo, nadie puede ser sustraído de su juez competente y llevado a jurisdicción de excepción. Eh, aplicado al ámbito tributario, ¿qué quiere decir eso? De que si yo estoy en un proceso de fiscalización y existe un tiempo establecido para hecho proceso, ese proceso no debe no debe retardarse no debe retardarse eso es lo que quiere decir y en el caso de el numeral 3 menciona hacer sometido al juicio por jurado en los casos pues, determinados por, determinado por la ley entonces ya existen jurados determinados por la ley en el caso de eh, el ámbito tributario tenemos recursos de reposición que en este caso el juez sería la misma administración de renta o el departamento dirección o funcionario quien emitió el acto que nosotros estamos reclamando Recurso de revisión el recurso de revisión en este caso el juez sería el director general de ingresos en el caso del recurso de apelación el juez es el tribunal aduanero y tributario administrativo entonces ya vemos de que si nosotros aplicamos lo que menciona el numeral 3 y lo aplicamos al ámbito tributario entonces ya vemos de que sí existen leyes, por ejemplo el código tributario y la ley creadora del tribunal aduanero y tributario administrativo que ya establecen cuáles van a ser los procesos recursivo y quiénes son lo, los que están autorizados por la ley para resolver esos casos. El numeral 4 menciona a que se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempos medios adecuados para su defensa. En este numeral 4 se establece el principio a la defensa. Esto quiere decir que en el proceso de fiscalización, yo como contribuyente tengo el derecho de defenderme. ¿Qué quiere decir esto? De que yo puedo presentar pruebas durante, el, durante la auditoría fiscal, demostrarle a los auditores o al equipo de auditoría, de que si ellos van a practicar un ajuste, entonces puede ser de que ese ajuste sea infundado si yo le presento las pruebas a ellos, entonces desde ahí ya yo tengo el derecho a defenderme desde que a mí me requieren o me piden mediante un requerimiento de información tributaria determinada información y yo la estoy presentando, es como que si yo en ese mismo momento estuviera defendiéndome porque yo estoy presentando pruebas, pero no solamente aplica para el proceso de fiscalización, sino que aplica para los recursos en materia tributaria también aplica para ello incluso para mucho más eh, existe la, la vía administrativa que en este caso es son los recursos que se presentan los recursos de reposición, revisión, apelación pero también existe la vía judicial en donde se presentan eh, la demanda de los contenciosos administrativos ante la sala de los contenciosos administrativos y el recurso de amparo el recurso de amparo se interpone o se presenta ante la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y de igual manera es el derecho a la defensa también aplica en, este, en estos órganos judiciales. Número 5. A que se le nombre defensor de oficio cuando en la primera intervención no hubiera designado defensor o cuando no fuere habido previo llamamiento por edicto, el procesado tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defensor bueno, el contribuyente tiene derecho de asesorarse tiene derecho de, de contratar a su, a su defensa tiene derecho a contratar a su defensa puede ser un asesor fiscal puede ser un abogado y de esa manera puede tener un defensor Número 6, hacer asistido gratuitamente por un intérprete si no comprende o no habla el idioma empleado por el tribunal. En este caso no aplicaría, en este caso para, para el ámbito tributario, este, porque de hecho, pues las empresas acá en Nicaragua, todos sabemos el idioma castellano. Entonces por eso no va a haber ningún inconveniente. Numeral 7, a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge o compañero en unión de hecho estable o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad ni a confesarse culpable. Entonces, el contribuyente no puede ser obligado por la administración tributaria a declararse como culpable o a decir, "Mira, yo te debo tanto de impuestos No no no es correcto eso. Numeral 8, esta, pónganle ojo, porque esta sí aplica bastante en materia tributaria. De hecho, los asesores fiscales utilizamos bastante este numeral 8. Mira lo que dice. A, a que se dicta sentencia motivada, razonada y fundada en derecho dentro de los términos legales en cada una de las etapas del recurso, proceso o procedimiento y que se ejecuten sin excepción conforme a derecho en el caso del de, eh, ámbito tributario la, la sentencia equivaldría a una resolución administrativa resolución determinativa resolución del recurso de reposición, resolución del recurso de revisión, resolución del recurso de apelación a eso equivaldría, pero cómo tienen que ser las resoluciones administrativas, bueno dice que tienen que ser motivadas o sea, esto quiere decir que la resolución me debería explicar a mí el por qué, el por qué me está haciendo un ajuste. El por qué. Dice que tiene que ser razonada. Como mínimo las resoluciones deberían tener un razonamiento del por qué también me está haciendo un ajuste. Y fundada en derecho, tiene que tener una base legal si una resolución no cumple con ningún con uno de estos requisitos entonces esa resolución puede ser es recurrible puede ser recurrida el numeral 9 menciona a recurrir ante un tribunal superior a fin de que su caso sea realizado cuando hubiese sido condenado por cualquier delito o falta en este caso pudiéramos decir en, el, en los casos de los contribuyentes, cuando le hubieran hecho un ajuste fiscal o un reparo, entonces sí puede recurrir ante, ante un tribunal superior. En este caso, eh, en la DGI, pues, pues, los tribunales son el equivalente de eh, la autoridad que resuelve un recurso, que en este caso sería el administrador de renta, el director general de ingresos y... En, en apelación el Tata. Numeral 10, a no ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue condenado o absuelto mediante senten sentencia firme. Ejemplo, si a mí la DGI me auditó el año 2019 en el impuesto sobre la renta anual, ya vine yo, ya recurrí, me fui de reposición, me fui de revisión, me fui de apelación. Me fui eh, ante la Corte Suprema de Justicia con la demanda de los contenciosos administrativos. Interpuse el recurso de amparo. La DGI no puede volver a auditarme ese, ese impuesto de ese periodo. Eso es lo que quiere decir el, el numeral 10. Y el numeral 11 dice a no ser procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley se prohíbe dictar leyes proscriptivas o aplicar el reo penas o tratos informantes, ejemplo si en el año estamos en el año 2021 no, no existe un impuesto no existe un impuesto al, al aire acondicionado eso no existe y no creo que vaya a existir nunca pero supongamos de que Viene eh, que ahorita en el 2021 hacen una, una ley a los eh, creando un impuesto a quienes usan aire acondicionado. Ahorita en el 2021. Viene la DGI y me manda una credencial que me va a auditar el impuesto a los aire acondicionado en el del año 2019. Pero eso no existe. Eso, en este ejemplo hipotético existiría, existe en el 2021 que se está creando, pero no en el año 2019, a eso se refiere ese numeral 11 eh, eso, ese impuesto, en este supuesto ese impuesto no existe en el 2019 noten esto el proceso judicial debe ser oral y público el acceso de la prensa y el público en general podrá ser limitado por consideraciones de moral y orden público pero noten esto <coughs> aquí, aquí en este último parrafito las garantías mínimas establecidas en el debido proceso y en la tutela judicial efectiva en este artículo estamos hablando del artículo 34 de la constitución, son aplicables a los procesos administrativos y judiciales ¿cuáles son los procesos administrativos? todos aquellos procesos que realiza el poder ejecutivo o sus instituciones entonces vemos de que en el caso de la DGI sí aplica porque la DGI crea y realiza procesos administrativos y también en lo judicial también es aplicable. Ahora vamos a ver, bueno ya vimos aspectos constitucionales del debido proceso. Ahora vamos a ver ya el debido proceso en específico. ¿Cómo está regulado en el Código Tributario? Vamos a ver los derechos. Estos son derechos de nosotros, los contribuyentes, en una auditoría fiscal. El artículo 67 de la ley número 562, Código Tributario de la República de Nicaragua y Reformas, establece que para el ejercicio de la facultad fiscalizadora que ejerce la administración tributaria, los contribuyentes y responsables tendrán derecho a... Numeral 1, que las fiscalizaciones se efectúen en su domicilio tributario sin perjuicio que la administración tributaria pueda realizar fiscalizaciones de escritorios y otras actividades de fiscalización, como lo expuesto en el numeral 10 del artículo 103 de la ley. Entonces, aquí en este numeral 10 habla sobre las inspecciones. Tratándose de fiscalizaciones de escritorio no se exigirá a las autoridades fiscales la presentación de identificación institucional. Cuando dicha fiscalización se funda en discrepancias resultantes de los análisis a la información, se, se emitirá o se hará conocer mediante notificación del órgano tributario al contribuyente de conformidad con la ley. Esas son las famosas eh, notificación de diferencias que es, qué es una notificación de diferencias sencillo y tal vez ustedes lo han vivido en carne propia cuando cuando la y bloquea el sistema con las famosas informaciones exógenas que viene la egi y dice bueno aquí hay una información exógena aquí me dicen de que voy bueno, en tal mes eh, Recibiste un millón de córdoba, pero me estás declarando 700 mil córdoba. Pa, te bloquea. Entonces te mandan eso mediante una notificación de diferencia para que el contribuyente vaya y se presente a la administración de renta a explicar y demostrar eso, esa situación. Entonces a eso se refiere, la, la, esa, esa, esas discrepancias. Número 2. Exigir a las autoridades fiscales su cédula de identidad, identificación institucional y credencial dirigida al contribuyente donde se ordene. Noten esto. Tipo de fiscalización que se va a revisar. La credencial deberá contener los tributos, conceptos, periodos o ejercicios fiscales a revisar. El original de la credencial deberá entregarse al contribuyente o responsable. Allá por el año 2000 2006 allá por el año 2006 eh, la DGI o el 2006 para, para atrás la DGI notificaba credenciales que decían eh, usted señor contribuyente será fiscalizado con auditoría integral pero no especificaba el impuesto ni, ni el concepto si sí, el periodo pero decía Auditoría Fiscal, pero no especificaba qué impuestos se iba a revisar. Obviamente Auditoría Fiscal es la revisión de todos los impuestos a cargo del contribuyente. Pero debido a que no cumplía con la ley en que debe de contener qué impuestos se van a revisar. Entonces ahí el contribuyente recurría y se le daba la razón al contribuyente. Por lo cual todos los ajustes, aunque aunque estuvieran bien, bien fundados, bien realizados, esos ajustes se eliminaban, se desvanecían por ese error de forma. Número 3. Que una vez finalizada la fiscalización y antes de abandonar el local del contribuyente responsable, la administración tributaria a través del auditorio y del supervisor le comunique por escrito que se dio por finalizada la auditoría y a que se le brinde información preliminar de lo verificado, todo de conformidad con los procedimientos así establecidos mediante normativa institucional. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que antes que el equipo de auditoría salga de la empresa, de la empresa auditada, deben dar la información preliminar mediante la comunicación de finalización de auditoría. Este es un requisito legal, eh, existieron casos donde por X motivo la administración tributaria no notificaba esta credencial sino que simplemente se iban y notificaban el acta de cargo pero se saltaron ese requisito legal y eso antes antes era suficiente para que cualquier ajuste aunque estuviera bien realizado aunque tuviera su soporte aunque existiera la evidencia eh, la base técnica y la base legal si se saltaba ese requisito legal entonces el ajuste se desvanecía se suprimía se eliminaba numeral 4 estamos en el artículo 67 del código tributario no estar sometido en forma simultánea a más de una fiscalización de la administración tributaria por iguales tributos conceptos periodos o ejercicios fiscales a revisar esto ¿Qué es esto de la auditoría simultánea? Perfecto. Yo soy la empresa ABC. Me llegó una credencial de la DGI donde se me está auditando el IVA de enero a diciembre de 2019. Ahí está el equipo de auditoría. Eh, bueno, pasan unos cuantos días y me vuelve a notificar la DGI otra credencial donde se acredita a otro equipo de auditoría y ahora me van a revisar el IR anual del mismo año. ¿Cuántos equipos de auditoría tengo? Tengo dos equipos de auditoría. ¿Cuántas auditorías se están realizando? Se están realizando dos auditorías y se están realizando simultáneamente. Entonces ahí está claro de que eso no debe ocurrir. Si no, pues si sí se puede aplicar este artículo e incluso esas dos auditorías estarían viciadas y con nulidad con nulidad absoluta porque ahí no están observando un requisito legal numeral 5 no ser fiscalizado por tributos conceptos ni periodos de ejercicios fiscales prescritos cuánto es el periodo de la prescripción cuatro años dice él el artículo 43 del código tributario cuatro años entonces si un, si un impuesto ya tiene más de cuatro años tiene cinco años pongámoslo o tiene cuatro años y un día desde la fecha de su exigencia o de su exigibilidad entonces ya ese, ese, ese periodo, ya está prescrito. ¿Lo llega a auditar la DGI? Bueno, nosotros podemos eh, este, recurrir recurrir o impugnar y podemos aplicar ese numeral 5, porque la DGI no lo observó. Numeral 6. A no ser fiscalizado o auditado por tributos, conceptos ni periodos o ejercicios fiscales ya auditados integralmente de ahí salieron esas, esas famosas credenciales que decían auditoría integral integralmente por por autoridad fiscal salvo que la administración tenga pruebas evidentes y suficientes de que se ha cometido evasión o defraudación tributaria en el periodo ya realizado pero noten que deben haber pruebas mientras no haya pruebas no hay nada entonces este, sí aunque, lo, aunque los impuestos hayan sido auditados todos en un mismo año, en un mismo periodo ya no ya, no, ya la EGI no tiene el derecho de volver a auditarlo ahora vamos a bueno ya miramos cuáles son los derechos de los contribuyentes ahora vamos a ver qué facultad le da la ley tanto a los inspectores como a los auditores fiscales esto está en el artículo 148 del Código Tributario los inspectores, auditores fiscales dispondrán de amplias facultades de fiscalización e investigación según lo establecido en este código y demás disposiciones legales, pudiendo de manera particular ahí me detengo un momento si ustedes notan dice amplias facultades de fiscalización un detalle nada más esas amplias facultades de fiscalización tienen un límite ¿Cuál es el límite? El límite es hasta donde le permite la ley actuar. Porque si se pasa de lo que menciona la ley, entonces ahí estaríamos hablando de un exceso de poder o una extralimitación de las funciones. Entonces, esa amplia facultad de fiscalización tienen un límite. Ahora continúo, pudiendo de manera particular, uno, requerir cualquier información en forma documental, medios magnéticos, via internet u otros. Obviamente tiene que ser mediante un requerimiento de información tributaria. Segundo, requerir la comparecencia de contribuyentes para proporcionar informaciones con carácter tributario. De igual manera, hay un formato que tiene la DGI para que los contribuyentes comparezcan. Número 3. Verificar y fiscalizar el contenido de las declaraciones, por lo cual podrá auditar libros, y documentos vinculados con las obligaciones tributarias. Determinar de oficio los tributos que debe pagar el contribuyente o responsable. Ahí está en el caso de la DGI. Número 5. Comprobar la falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aplicar sanciones. Ahí están las famosas multas. Eh, en el artículo 137, ahí están las multas más eh, podríamos decirlo más fuertes porque van de 500 unidades a 1.500 unidades de multa usted lo multiplica por 25 córdoba entonces la menor son 12.500 córdoba y la mayor son 37.500 córdoba entonces son las sanciones más más, este, fuertes que puede aplicar la DEI numeral 6, practicar inspecciones en, lo, en, lo cual, en locales de cualquier clase ahí tenemos al inspector fiscal numeral 7, presenciar o practicar toma de inventario físico en cualquier momento puede llegar la EGI, por ejemplo puede llegar eh, al 31 de diciembre a verificar eh, o, a, o, a, o hacer la toma física del inventario numeral 8, este numeral 8 no se aplica, es letra muerta Fiscalizar a las firmas privadas de contadores públicos y o contadores públicos autorizados facultados para emitir dictamen, dictamen fiscal. ¿Por qué es letra muerta? Porque no existe en la actualidad un contador público autorizado que emita un dictamen fiscal. Entonces eso quedó ahí de adorno. numeral 9. Verificar el precio o valor declarado de los actos o rentas grabados a fin de hacer los ajustes en el caso es los precios de transferencia conforme a los métodos que establezcan las normas tributarias correspondientes, también esto está de adorno porque noten esto en el año 2013 eh, entró en vigencia la ley de concertación tributaria ahí entraron en vigencia los precios de transferencia ya vamos a cumplir o ya cumplimos mejor dicho 8 años ocho años en que los precios de transferencia ya están en vigencia pero la autoridad fiscal no eh, no los aplica no los aplica entonces mientras la autoridad no lo aplique porque supuestamente no hay un reglamento pero eso no es cierto porque lo que prevalece es la ley antes que un reglamento Vemos de que eh, la, mientras la autoridad no aplique precios de transferencia, entonces eso que está ahí va a estar de ahorro también. Numeral 10. Verificar si las declaraciones de los precios de las operaciones o la renta grabada no hayan sido subvaluados en montos inferiores a los que realmente corresponden, de acuerdo al giro. Características y políticas de precios del contribuyente. Esto sí, noten, hay partes relacionadas, empresas, que tienen relaciones comerciales eh, existen subsidiarias subsidiarias de otra empresa entonces obviamente van a tener relaciones pero puede ser de que para beneficio de una empresa de una de estas dos empresas se venda determinado producto a un precio por debajo de lo que realmente vale por debajo del precio del mercado entonces la DGI perfectamente puede realizar un ajuste a ese precio. Obviamente eso se va a ver reflejado en los ajustes que eh, se ha reflejado en el, en el acta de cargo y en la resolución determinativa cuando ya la DGI ya determine cuánto el ajuste. Ahora vamos a hablar, bueno ya miren, miren lo que hemos visto. Hemos visto eh, los derechos de los contribuyentes, hemos visto el debido proceso, hemos visto las facultades de, la, de los inspectores y auditores fiscales. Vamos a ver ahora el proceso de fiscalización. Noten, el objeto de fiscalización tiene un, un objetivo y es estandarizar, regular y definir el procedimiento administrativo de fiscalización bajo los diferentes métodos y sistemas de determinación de la obligación tributaria. Entonces, el procedimiento de fiscalización lo que hace es regular el procedimiento administrativo de una auditoría. ¿Quiénes son los responsables de aplicar el proceso de fiscalización? La dirección de fiscalización, en coordinación con los departamentos de fiscalización de las administraciones de renta, y de su cumplimiento el director de grandes contribuyentes, administradores de rentas, el director de fiscalización, el jefe de fiscalización, supervisores y auditores. Entonces todos ellos están incluidos en el debido cumplimiento del proceso de fiscalización. Eh, bueno, miremos lo que es la auditoría fiscal. El concepto es el conjunto de procedimientos aplicados para comprobar la razonabilidad del cumplimiento de las normas tributarias y, de, y la aplicación de las normas de información financiera en las operaciones contables del contribuyente. Entonces, noten algo. La auditoría fiscal lo que anda bueno es muy parecida a la auditoría financiera, muy parecida. Porque la auditoría financiera lo que busca es determinar si los estados financieros presentan la imagen fiel de la empresa. De igual manera, en el caso de la auditoría fiscal lo que anda buscando es que si el contribuyente ha presentado sus declaraciones de forma razonable con base a las normas tributarias. Ahora, <coughs> ¿quiénes son los contribuyentes a auditarse? los contribuyentes sujetos a revisión provienen de, del plan anual de fiscalización contribuyentes seleccionados por la unidad recaudadora administración de renta y aquellos casos a solicitud del contribuyente entonces ahí esos son los contribuyentes a auditarse son de tres de tres formas el plan anual de fiscalización donde se determina en todo el año quienes van a ser auditados eh, Contribuyentes que son seleccionados por la administración de rentas, seleccionados por, por cualquier cosa, y aquellos casos solicitud del contribuyente. ¿Cuáles son estos casos? Los casos de devolución de, de, de saldo a favor. Ahora, el proceso de fiscalización, yo les mencionaba que comenzaba con la emisión y notificación de credencial. Esto se realiza mediante el Sistema de Información Tributaria de la DGI. Los tipos de credenciales, noten cuáles son los tipos de credenciales. Credencial dirigida, dirigida a un contribuyente. Credencial para programa masivo. Es una credencial que no va dirigida a un contribuyente, sino que va dirigida a, a un amplio grupo de contribuyentes. Por esto se utiliza más que todo en inspecciones fiscales. Credencial administrativa. Esta credencial administrativa es cuando un contribuyente pide, un, este, por ejemplo, una autorización de sistema contable. Entonces la DGI para hacer, darle esa autorización tiene que revisar primeramente el sistema contable. O por ejemplo, hay empresas que utilizan sistemas de facturación de igual manera. Debe emitirse una credencial administrativa para que la DGI pueda eh, iniciar el proceso y la notificación de diferencia que ya estábamos hablando de que básicamente se da por diferencia entre la información exógena y la información presentada por el contribuyente. La, los auditores deben presentarse en el establecimiento del contribuyente debidamente identificado como lo establece el artículo 67 número 2 del código tributario y notificar la credencial y requerimiento de información tributaria el mismo día ya, eso es algo que ya es algo interno pues de, es un procedimiento interno de la DGI ahora ok ya se notificó credencial ya este <coughs> se notificó el primer requerimiento pero noten algo, Hay el, el equipo de auditoría debe elaborar el plan de auditoría. Una vez asignado el caso al auditor y previo, esto es previo a la notificación de la credencial, este debe analizar los antecedentes fiscales del contribuyente y proceder a realizar el plan de auditoría, el cual debe ser elaborado por el auditor en conjunto con el supervisor para definir los objetivos y el alcance. De la revisión antes de notificar la credencial el auditor debe elaborar el requerimiento de información tributaria con base al plan de auditoría definido previamente entonces ahí tenemos el plan de auditoría es esencial ahora qué pasa si el contribuyente no permite la realización de la auditoría bueno hay una multa si el contribuyente no brinda las facilidades para realizar la auditoría en 10 días hábiles después de notificar la credencial y el requerimiento el auditor informa al supervisor para que éste genere una resolución por infracción y sanción tributaria para el contribuyente la cual se notifica y ahí está mire la multa de, de un mínimo de 70 a un máximo de 90 unidades de multa eh, se aplica por cada día que el contribuyente impida la auditoría Después de dos multas, por no facilitar la auditoría, el auditor determina la obligación tributaria sobre base presunta o sobre base objetiva conforme lo establecido en el artículo 160 del Código Tributario y emite el acta de cargo en 10 días hábiles. Las auditorías normalmente, comúnmente, eh, se realizan, o, o mejor dicho, la, la obligación tributaria normalmente se determina sobre base cierta. ¿Qué quiere decir esto sobre base cierta? Bueno, el artículo 160, numeral 1 del Código Tributario, menciona de que base cierta es cuando el auditor examina libros, examina documentos contables. Entonces hay una base cierta. Pero si la empresa o el contribuyente no le permite la, entrar a la empresa, entonces el mismo, el mismo artículo del Código Tributario le permite determinar la obligación tributaria sobre base presunta con auxilio o, o con apoyo de informaciones exógenas eh, o por ejemplo por un análisis, un análisis de, de empresas del mismo sector y comparándolas con este contribuyente o sobre base objetiva también que ya ahí eh, eh, ahí se observa por ejemplo el tamaño del local se puede observar la cantidad de empleados que tiene, eh, en fin, sobre una base objetiva de acuerdo con lo que dice el código. También hay multa por no facilitar la información y esta, esta multa es desde de, de un mínimo de 70 a un máximo de 90 unidades de multa. En el caso de las declaraciones sustitutivas, cuando ya inicia una fiscalización, ya no se puede realizar declaraciones sustitutivas de esos impuestos auditados. Únicamente se puede restablecer ese derecho cuando ya finalice la acción fiscalizadora. Ahora bien, si un contribuyente sustituye declaraciones en una auditoría, el auditor lo sanciona dentro de un monto mínimo de 500 a un monto máximo de 1.500 unidades de multa. Y esto es... Por contravención tributaria. Entonces, ahí, pues, ahí en este caso, pues, esa es la sanción que, que se da. El, eh, y el derecho se restablece cuando, cuando ya finaliza la revisión. Ya estamos, estando en la auditoría fiscal, una vez iniciada esta auditoría, el auditor debe realizar los análisis conforme a lo definido en el plan de auditoría si en el transcurso de la revisión requiere información y esta no es presentada en, en el tiempo establecido se aplica multa y se aplica el ajuste también noten esto el supervisor debe estar incluido en todo el proceso de auditoría entonces ahí tenemos ese, ese, eso como parte del proceso ahora bien ¿qué pasa por ejemplo si el auditor y supervisor observan que hay inconsistencias, hay anomalías durante la auditoría realizada. Bueno, perfectamente pueden ampliarla. Pueden ampliar la auditoría. ¿Cómo lo hacen? Hacen una, una solicitud por escrito explicando las razones de la ampliación y el jefe de fiscalización da el visto bueno. Esta solicitud forma parte de los papeles de trabajo del expediente de la auditoría y cuando se amplía una auditoría se modifica la credencial emitida y se genera una nueva credencial indicando el número de la credencial sustituida, la cual se notifica al contribuyente. Y concluido el proceso de análisis conforme el plan de auditoría, el auditor integra el expediente de auditoría con todos los documentos soporte, papeles de trabajo e informe de auditoría. Antes de abandonar el local, el auditor y supervisor emiten la comunicación de finalización de auditoría desde el sistema de Información Tributaria de la DGI y junto, juntos, auditor y supervisor explican los ajustes determinados al contribuyente y le entregan un, el original de la comunicación de finalización. Adicionalmente. El, en ese mismo momento, el auditor y supervisor deben entregar, entregar el acta de entrega de documentos y el acta de resumen de documentos no suministrados por el contribuyente. Ok, ya eh, emití credencial, hice la auditoría, le notificé al contribuyente la comunicación de finalización de auditoría. Ahora, ¿qué es lo que toca? Notificar acta de cargo. ¿Y qué es el acta de cargo? Bueno, una definición de acta de cargos es la siguiente. La pretensión, noten esto, la pretensión de los ajustes o reparos de la revisión a la información suministrada por el declarante o la recibida por otras fuentes. Entonces, no es algo, no es un documento que determina la obligación tributaria, sino es una pretensión. ¿Por qué una pretensión? Porque posteriormente el contribuyente puede impugnar ese acta de cargo y presentar pruebas entonces ese es el acta de cargo ahora los ajustes cómo deben ser los ajustes notificados deben ser detallados y explícitos de tal manera que el contribuyente pueda identificar el origen de los ajustes realizados entonces de esa manera el contribuyente va a poder defenderse ese es el objetivo a todo ajuste se le aplica una multa del 25% en concepto de impuesto omitido y la suma del ajuste más la multa, eso le va a dar el total que aparece en el acta de cargos. <coughs> Ahora, el contribuyente o su representante puede tener acceso a todo, su ex, a todo su expediente de auditoría, conforme al artículo 88 del Código Tributario. Y... Luego de notificar el acta de cargos, el contribuyente tiene 15 días hábiles para formular el descargo, o sea, hacer un escrito de impugnación y presentar pruebas conforme al artículo 161 del Código Tributario. Vencido el periodo probatorio, o sea, el acta de cargos, pasaron 15 días, se venció el plazo probatorio, se genera el sistema de información tributaria, el auto de conclusión del plazo probatorio y estado de resolución determinativa y se notifica al contribuyente ¿qué aparece en ese auto? bueno, en ese auto lo que me dice la DGI, estimado contribuyente el plazo para que usted presente prueba ha terminado y luego el auditor procede al análisis de las pruebas presentadas y determina la validez de las mismas, ¿cuáles son esas pruebas presentadas? las que se presentaron juntos con el escrito de descargo o el escrito de impugnación en contra del acta de cargos eh, concluido el plazo probatorio y analizada la prueba se elabora la resolución determinativa en tres tantos original contribuyente una copia del expediente y la otra copia al departamento de cobranza y se notifica al contribuyente esta esta resolución determinativa debe cumplir con los requisitos legales y la resolución determinativa sí determina la obligación tributaria el acta de cargo no la determina pero sí la resolución determinativa y obviamente puede ser es recurrible la resolución determinativa si el contribuyente eh, observa que se ha que se le han violentado sus derechos eh, al vencer el plazo para la presentación de prueba, se procede a incorporar y notificar la resolución determinativa. El contribuyente tiene cinco días para cumplir con sus obligaciones según el artículo 163. Aquí hablamos de igual manera de la resolución determinativa. Y existe algo que antes se llamaba, o se llama actualmente, pero esto ya no, ya no se no sucede en la actualidad antes había una resolución determinativa sin ajustes cuando de la auditoría realizada no se encontraban diferencias entre lo declarado por, por el contribuyente y lo auditado entonces ahí pues se notificaba una resolución sin determinativa sin ajustes y hablando de notificaciones todos los documentos que emita la DGI y que vayan a afectar el derecho del contribuyente debe ser notificado al mismo el acta de cargo, la resolución determinativa la resolución del recurso de reposición los diferentes autos, las cédulas tributarias deben ser emitidos por el sistema de información tributaria en original y copia para que el departamento de cobranza lo notifique entonces eso, eso es muy importante la notificación de estos documentos y la resolución por, por infracción y tributaria que es donde se aplica la multa se genera por el supervisor a través de la opción de multa administrativa eh, seleccionando en el sistema el concepto correspondiente y notificada por el jefe de fiscalización bajo la opción notificación de resoluciones bueno, y en el caso de las unidades recaudadoras que no posean SID eh, deben registrar las tarjetas de cuenta corriente entonces si existe una administración de renta que no tenga sistema pues entonces ahí ellos lo hacen en tarjetas de cuenta corriente, pero en la actualidad pues la, la mayoría de las administraciones de renta sí ya tienen el sistema en la actualidad ahora, el momento eh, que yo les mencionaba que, que no se lo podían perder es que Aquí yo les voy a... Todo lo que he hablado, toda la teoría legal, todo el, todo el proceso legal que yo les he explicado, ahorita lo vamos a ver mediante un flujo de grama. Entonces, noten. Primeramente se emite la credencial y el requerimiento de información. Entonces, aquí hay una flechita y dice... Notificada la credencial, no se permite declaración sustitutiva de los periodos e impuestos auditados. Entonces esta misma flechita va para acá, aquí en este cuadrito morado y dice notificación de credencial y el requerimiento de información tributaria. Entonces ahí está la notificación. Si ¿Sí se notifica, bueno, el auditor inicia el proceso de auditoría. No, eh, no se notifica porque el contribuyente no quiso recibirla. Ahí se aplican las sanciones. Luego de estas sanciones se determina el impuesto sobre base presunta u objetiva. Eso es lo que pasa cuando no se brindan las facilidades, pero sí se brindan. Auditor inicia el proceso de auditoría, se realiza la auditoría, se determina el impuesto sobre la base cierta, luego se, se comunica la finalización de la auditoría y vamos, vamos más abajo. Y luego, este, y luego se notifica el acta de cargo para ambos casos, para cuando sí se realiza la auditoría sobre base cierta o porque el contribuyente permitió la fiscalización o cuando el contribuyente no permitió la fiscalización y el auditor lo tuvo que multar y tuvo que determinar la obligación tributaria sobre base presunta o base objetiva. Entonces ahí llegan a la notificación del acta de cargos. Eh, luego del acta de cargos, si el contribuyente acepta, eh, se emite un requerimiento de declaración sustitutiva. Si el contribuyente viene y dice, vean un escrito, bueno, eh, señor administrador de renta, acepto el ajuste que usted me está notificando. Entonces, eh, sin mayor trámite, se emite un requerimiento de declaración sustitutiva y en 15... Y, y, el, y el contribuyente la presenta y ahí finaliza todo, ahí se termina el proceso, si no el contribuyente tiene 15 días hábiles para la presentación de pruebas. si las presenta entonces se revisan las pruebas, luego vencido el término probatorio se notifique el auto de conclusión del periodo probatorio y estado de resolución determinativa si el contribuyente no presenta prueba en ese plazo de 15 días entonces se notifica la resolución determinativa eh, si el contribuyente está de acuerdo con la resolución determinativa paga el ajuste 5 días después de vencido el plazo para impugnar entonces ahí muchachos Señoras y señores, ahí eso, en este programa se ha explicado el proceso de fiscalización. Entonces ahorita vamos a, vamos a hacer, eh, vamos a habilitar un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes puedan hacer las consultas que tengan a realizarme. Yo por aquí, aquí tengo una en el chat, en el chat aquí dice... Buenas noches estimado, en base al artículo 70 este Kevin López Hace la siguiente consulta Buenas noches estimado, en base al artículo 71 del Código Tributario es válido que Si me equivoqué, por ejemplo Al declarar los ingresos grabados Y declaré de más Pero siempre con saldo a pagar, si hago La sustitutiva y citando ese artículo En la actualidad la DGI Brinda la dispensa de multa Por hacer esa sustitutiva Bueno, mira eh, mira, ahorita la DGI bueno no, bueno, no te debería multar De entrada, no te debería multar ¿Por qué no te debería multar? Porque me imagino que esta pregunta eh, se, La estás haciendo en el supuesto de que vos presentaste tu declaración Del 1 al 5 de cada mes Dentro de esos primeros 5 días y que luego eh, vos procediste a... Vos, vos, vos observaste que hubo un error porque declaraste de más y sustituiste. Ya, y sustituiste. Entonces, tu pregunta es ¿La DGI brinda dispensa de multa por la sustitutiva? No. Te van a multar. Te van a multar. Pero no es... No es porque sea correcto por parte de la DGI. No es porque sea correcto. Sino porque ahorita la DGI... Tiene una orientación de recaudar a más no poder. Entonces, eh, la DGI lo hace conforme ley y sin base y sin base en la ley. Entonces sí te van a multar, tenerlo por seguro. Ok. Ok. okay. Mayra Flores dice, excelente, felicidades a todos por el esfuerzo. Con mucho gusto, doña Mayra Flores. Y aprovecho la oportunidad de la ocasión para darle un saludo a usted, doña, doña Mayra. Un gusto, eh, un gusto que le haya gustado la, la presentación. Y pueden hacer sus preguntas, pueden escribir o pueden también, eh, yo creo que les van a habilitar el, el, el micrófono para que puedan, para que puedan este, hacer sus preguntas directamente o si no, pueden escribirla en el chat y yo con mucho gusto les voy a dar la contestación. pueden preguntar levantar la mano y habilitamos el, el audio eh, doctor eh, preguntan por acá eh, qué sucede cuando hay una auditoría de escritorio te hacen el requerimiento sin acreditaciones y el proceso que van a revisar es IR eh, en la fuente. Sin embargo, te notifican por correo que tenés un reparo del IR anual. Eso es válido. Adicional a eso, han suspendido en la BED eh, solvencia fiscal. Ok. Entonces en relación a esa pregunta la respuesta es no. No es correcto. Incluso a mí me ha pasado. Vean, yo soy contribuyente. Yo soy contribuyente también. Y a mí me ha pasado de que la administración de rentas donde yo estoy inscrito a mí me manda por correo. Por ejemplo, la vez pasada me mandaron a pedir eh, la última factura utilizada y me mandaron a pedir la última factura en blanco. Ya. Eh, yo, yo procedí a mandárselas yo procedí a mandárselas porque no es algo que en realidad me afecte, pero no es correcto, no es correcto este lo, o sea no es correcto siquiera que te manden ese tipo de notificación de ajuste en, en, por correo porque si ustedes notaron ahí se menciona de que todos esos documentos, incluidos las notificaciones de diferencias, deben ser notificadas a los contribuyentes. El artículo 84 del Código Tributario, ahí menciona de que la DGI, en los casos de, de, que, de que se afecten los derechos de los contribuyentes, y en este caso sí, sí te están afectando un derecho, porque te están mandando un, una, una notificación de un impuesto que al final y cabo te van a mandar a pagarlo, ya, entonces este, ellos te lo deben notificar por escrito, vos tenés que recibir esa notificación, pero dentro de las la forma de notificación que establece el artículo 84, no aparece que, que va a ser por correo electrónico, y, y, y sí aparece algo sobre el correo electrónico, pero menciona de que debe ser regulado, por una eh, disposición administrativa, pero es la fecha y esa eh, disposición administrativa no existe. Entonces, como esa disposición administrativa no existe, eh, no, o sea, es ilegal, es ilegal que te, que te hagan ese tipo de notificaciones. Eh, entonces, oh. recomendación de parte mía, recomendación de parte mía, mira si sí, en realidad vos podés hacer lo siguiente vos podés, o sea, si te afecta demasiado o sea, si te están pidiendo que vayas a pagar un monto exagerado un monto exagerado de, de impuestos entonces vos podés recurrir perfectamente perfectamente podés recurrir porque ahí si ahí sí te están violentando tu derecho si sí te lo están violentando no están cumpliendo con lo que dice el artículo 84 y si usted se va al artículo 63 del gobierno tributario, ahí mismo le dice que usted como contribuyente tiene el derecho a ser notificado, pero eso que te manden un correo, eso no es una notificación formal. Como no es una notificación formal, no vale, no tiene validez legal, entonces usted perfectamente puede, puede recurrir, perfectamente puede recurrir ahora si es si es un monto que usted puede demostrarlo usted demuéstrelo, déle la información si la de ahí viene y se da cuenta de que el lo morro un error de ellos ellos pueden rectificar entonces yo le recomiendo que primero que presente las pruebas o sea le mandan a pedir este qué sé yo, información porque normalmente eso es lo que lo que se pide por correo información si a usted no le afecta preséntelo esto para evitar este, de que después la EGI venga y, y lo vaya a auditar a su empresa recuerde que una auditoría fiscal representa también un costo para la empresa porque se van a destinar recursos y, y tiempo entonces usted puede demostrarlo mediante, por ejemplo yo yo le mandé eh, una foto de, de la factura y no pasó a más ¿ya? entonces ¿por qué? porque yo me puse a pensar, bueno, ¿cuál es el costo-beneficio? Eh, va a ser mayor el costo de recurrir que el beneficio que voy a obtener sí va a ser mayor el costo ah, entonces mejor yo la presente entonces yo le recomendaría eso de que primero piense cuál va a ser el costo de recurrir y el beneficio que va a obtener claro que si el beneficio va a ser mayor yo sí le recomendaría que recurriera pero primeramente mejor presente la información y a lo mejor hasta ahí acaba esa, esa actividad pero sí es ilegal. Eso que te estén pidiendo cosas por correo, sí, yo se lo aseguro que con base al código tributario, sí es ilegal. Eh, sí, sobre todo violentar el derecho de la solvencia, como bien decía en su magistral exposición. No hay deuda todavía, no hay una carga de, de, la, de, la, de la presunta deuda. Eh, bien. Jimmy, eh, ¿tenés habilitado el micrófono para hablar o bien leemos tu pregunta? Sí, dice dice Jimmy, dice Jimmy, <coughs> pregunto: supongamos que tengo un negocio, una venta de celulares, pero pongo un rótulo donde se compran dólares. ¿Puede la DGI fiscalizar dicha acción de compra de dólares? Bueno, mira, primero lo siguiente si sí te lo puedes fiscalizar, eso es evidente ¿por qué? porque aunque vos tengas registrada una actividad en la DGI que es la venta de celulares vos estás obteniendo otros ingresos por parte de la, de la, de la compra y venta de dólares te está quedando un margen ¿Ya? entonces de la única manera que vos te puedes salvar es que si vos sos cuota fija porque si sos cuota fija eh, no, no llevas eh, o sea, no, la DGI no te exige que vos lleves una contabilidad formal sino más bien lo que vos tenés es la obligación de pagar una cuota mensual que ya te define la DGI, pero si usted de régimen general entonces la DGI bueno, puede ser que supongamos supongamos, usted no está declarando esos, otro, esos otros ingresos entonces si usted deja evidencia, note esto <coughs> si usted deja evidencia en su contabilidad de que usted está realizando esa actividad téngalo por seguro de que si la DGI tiene la facultad de auditarle y no solo de auditarle sino de ajustarle esos otros ingresos que en este supongamos que no están declarados si tiene si tiene el la facultad la potestad para ajustarle ese esos otros ingresos y ahí que no hay vuelta de hoja no hay no no va a poder haber recursos que, que le manezque se ajuste este tomara pregunta Sí. ok dice dice doña mayra flores dice así conozco conozco de un caso 2013 y 2014 cuando la declaración de retenciones en cero no se hizo en tiempo sin embargo el sistema generó dos multas pese a la solicitud del contribuyente no hubo respuesta pese a tres cartas enviadas que eliminaran esas multas en el 2021 le responde ante la visita del contribuyente le indican que dispensan $1,750 una multa y que paga inmediatamente otro 50% el contribuyente les indica que tiene el saldo a favor y le responden que para todos los efectos debe pagar. ¿Qué opinión le merece, estimado? Buenas noches y muchísimas gracias por su apoyo al movimiento de unidad por la profesión contable. Como no, doña, doña Mayra, con mucho gusto le voy a dar contestación. Mire, el artículo 116 del Código Tributario establece de que las multas se aplican cuando hay un perjuicio económico para el Estado. En este caso, en que, en que las declaraciones de retenciones fueran, fueran present, fueron presentadas en cero, pero que fue, fueron realizadas fuera del plazo legal, supongamos que fue realizada después del día quinto. Supongamos que fue realizado el 15, el 15 del mes pues, o el 20. Eh, eso que el sistema hizo de generarle las multas, eso es ilegal también. Porque de acuerdo al artículo 116, no existe un perjuicio para el Estado. ¿Qué es lo que pasa? Ya les voy a decir qué es lo que pasa. En su afán de recaudar a más no poder, la DGI está realizando eh, muchas violaciones a los derechos de los contribuyentes. Este es el, este es el reflejo de, de esas de esa violaciones. Ahora. ¿Por qué la DGI, mire qué bonito esto, eh, se menciona de que le dispensan una multa, en la otra multa le dispensan el 50%? ¿Por qué ¿Por qué piensan ustedes de que sucede ese tipo de cosas? Porque la DGI sabe de que está haciendo mal, está realizando un acto ilegal. La DGI lo sabe perfectamente, pero quiere agarrar algo. Ahora mire esto, mire mire qué bonito esto. El contribuyente tiene saldo a favor, pero la DGI dice que no, pagame. Otra ilegalidad, porque de acuerdo con la ley, la DGI lo que debe hacer es, y miren lo que les digo, de acuerdo con el artículo 73 del Código Tributario, la DGI lo que tiene que hacer es hacer la compensación de esas multas con el saldo a favor que tiene. Así lo dice el artículo 73 o 72 del Código Tributario ahí sale, eso es lo que tiene que hacer y si le queda un saldo a favor, ley se lo debe regresar, así dice ese artículo de la ley pero vemos que esto está muy distante de lo, que, de lo que manda la ley, entonces observamos que ahí hay un exceso de poder estamos observando que ahí hay una omisión del deber y eso es el equivalente a arbitrariedad, esas son manifestaciones de arbitrariedad, entonces Sí, realmente eso es una, eh, eso, eso es una arbitrariedad, honestamente, así es sencillo, es una arbitrariedad. Dice Xiomara, dice así. Buenas noches. Recibió un requerimiento de información por la EGI, pero no entregaron credenciales. La información que solicitan son de dos meses, el detalle de impuesto IVA exento y exonerado. Tengo que entregar la información. No, yo no le. Bueno, si fuera yo, yo no lo entregaría. No lo entregaría. Pero veamos. Uno tiene que tener este. Esa habilidad. Para, para prever lo que le puede ocurrir en el futuro. Digamos. Si a mí me mandan a pedir algo. Bueno, de hecho me lo han mandado a pedir por correo. Y no me dan una credencial. Entonces ahí de entrada hay una. Hay un incumplimiento legal por parte de la DGI. Eso es evidente. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Bueno, si usted no lo entrega, es seguro que la DGI la va a multar. Eso, eso, eso es eso es una es algo que le puede pasar o le pueden hacer una auditoría. Ese es el problema. Porque la DGI puede agarrar represalia y decir, bueno, vamos a mandarla a auditar. Entonces, la pregunta sería, ¿qué le conviene más? ¿Le conviene.? presentar esa información y terminar ahí el proceso o caso contrario, le, le conviene más recurrir entonces ahí tendría que valorarlo, y recuerde el costo-beneficio, qué es lo mejor para mí, <coughs> o sea va a ser mayor mi costo que mi beneficio, me habrá entregado la información pero si va a ser mayor mi beneficio que mi costo, entonces vengo y recurro, pero obviamente eso va a tener este eh, eh, eh, implicancias como por ejemplo que, que le pueden hacer una, una auditoría dice rosmeri mucho gusto rosmeri saludarte eh, dice rosmeri cuál es el plazo para que la ley emita el acta de cargo una vez finalizada la auditoría la ley no lo dice el artículo 161 o no no, no dice solamente te habla de la emisión de los cargos de la notificación de los cargos, el acta de cargo y luego te habla que luego vencido el plazo probatorio que es de 15 días se va a emitir la credencial pero de la comunicación al acta de cargo la ley no, no define no define un tiempo yo les comento esto, a lo interno a lo interno ya la EGI establece que son 5 días que deben pasar desde la comunicación de la, de la finalización de auditoría eh, ellos dan cinco días después de notificar la, la, la, la comunicación de finalización eh, para la notificación del acta de cargo por eso es algo interno eh, que ellos tienen por procedimiento no es algo que esté en la ley de hecho la ley no lo dice ¿ya? entonces y si nos vamos con si nos vamos con la ley 350 dice que debe notificar la, lo, deben ser notificados en 30 días En 30 días debe ser notificado Pero la DGI no no, no espera No espera 30 días Sino que lo hace eh, eh, en 5 días Pero eso es por eh, un, un procedimiento interno Que tiene la DGI Dice Manuel Lo que pasa es que si uno pide que le realicen el saldo a favor La DGI inmediatamente te manda a hacer una auditoría entonces por eso la mayoría de los contribuyentes no exigen que le reinteren el saldo a favor o que se compensen con algún pago como el caso de las multas, eso es cierto, de hecho eso ya está en la ley, por ejemplo si vas a pedir saldo a favor de IVA ahí aparece que te van a dar un 50% eh, cuando lo solicitas pero eso no se cumple y que el otro 50% previa revisión, entonces lo de la revisión se si aplica y al final del cabo, te das cuenta que termina la revisión y, y más bien salís a pagar. Eh, llegaste con la ilusión de que te regresaron tu saldo a favor, pero ya después te das cuenta que más bien te, te, te revirtieron ese saldo a favor en saldo a pagar. Entonces eso es lo que ocurre en la actualidad con, con la administración tributaria. Edwin iba a ser, levantó la mano, tiene habilitado el audio, que se iba a hacer preguntas. Sí, buenas noches, solamente tenía un comentario con lo que mencionaba anteriormente, de la declaración en cero. Fíjense que de hecho en el 2015 un servicio profesional, de igual forma en, en ese periodo, pues, realicé la declaración en cero, pero lo que sucedía ahí y parece que es el asterisco que tiene y por eso genera multa, es que si viene arrastrando un saldo a favor y declara en cero en el tiempo ya vencido, la, no, de la declaración, ahí es donde parece que causa la multa por ese saldo a favor que tenía, pero eh, casualmente ese mismo contribuyente... ...ya este, al siguiente periodo... ...igual se iba declarando en cero... ...pues ya no hay ningún problema... ...aunque declarara después del plazo... ...pero la pregunta ahí es... ...por ejemplo ahorita él quería cambiarse... ...de administración tributaria... ...de, de renta pues o sea de León... ...él quería cambiar el domicilio... ...hacia Granada... ...pero lógicamente la DGI... ...le exige que esté solvente... ...pero como tiene esa multa... ...desde el año 2015... El, mi consulta es en qué momento aplica el término de la prescripción Porque solicitando la dispensa de multa Y citando el artículo pues, de la prescripción Aún así, para la DGI pues, no tiene ningún efecto Esa fue la respuesta que dieron Que no tiene validez pues, y que tiene que cumplir con su obligación Aunque haya caducado prácticamente el plazo sí entonces una una consulta ¿en qué mes del año 2015 te aplicaron esa multa? pues en mayo exactamente en mayo, ok, entonces mira sí. en mayo entonces en, en mayo eh, es, es, fue exigible esa multa entonces si vos vas de, de mayo de, al año 2015 a abril del año 2016 ahí ya pasó un año a mayor, eh, perdón a abril de 2017 ya pasaron dos años. A abril del 2018 ya pasaron tres años. A abril del 2019 ya pasaron cuatro años. Cuatro años en el 2019. En, el, en abril del 20, cinco años. En abril del 21, ya pasaron seis años. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esa multa ya está prescrita. Si la DGI notad no esto: si la EGI no interrumpió prescripción. Porque también tendrías que ver eso. Si la DGI durante ese plazo de cuatro, de cuatro años interrumpió la prescripción. ¿Cómo la DGI puede interrumpir la prescripción? Por cualquiera de las causales que están en el, del numeral 1 al numeral 7 del artículo 45 del Código Tributario. Si la DGI interrumpió, entonces el efecto es que eh, se vuelve nuevamente a calcular eh, la prescripción desde el momento de la interrupción. Entonces, tendrías que ver si en tu registro, en tus archivos, existe una interrupción por parte de la EGI. Si no existe esa interrupción, entonces vos puedes alegar la prescripción. No necesitas eh, recurrir. Vos lo puedes hacer mediante un escrito. Nota esto. Lo puedes hacer mediante un escrito haciendo la solicitud de que te eliminen la multa debido a que. De acuerdo a tus cálculos, esa multa ya está prescrita. Base legal, el artículo 43 del Código Tributario, donde dice que. No, per, ah, no, perdón, ese es para impuestos, para multa tiene su, su, su artículo específico, es el artículo 44 del Código Tributario. Ahí dice que toda multa va a prescribir a los cuatro años. Entonces, esa es tu base legal, incluso en tu, en tu solicitud le puedes hacer así es, el. El cálculo como lo hicimos ahorita, así lo puedes hacer en tu, en, tu, en tu solicitud. Entonces ahí el administrador de renta debe, debe eliminar de esa multa porque se le fue el tiempo. No, si no, si no, te, no le interrumpió en tiempo y forma, se le fue el tiempo, entonces ya adquiriste un derecho. Ese derecho debe ser, este... Eh, debe ser invocado por, solicitado por vos, ¿ya? Entonces, eh, para, para que lo tengas en mente, si, si estás seguro de que en realidad la DGI no interrumpió prescripción, solicítelo, que es su derecho. Ahora, otra cosa, ahorita que, que tocaste es el tema de, la, de, la, de, lo, de, de, las, de las multas por declaraciones que tienen arrastres de saldo a favor, de acuerdo, con el artículo, de acuerdo con el artículo 116 del Código Tributario, no, no provoca un perjuicio económico al Estado. Ese saldo a favor, más bien, es un, mira, mira esto. Un saldo a favor es un monto de impuestos que el Estado te debe a vos, más bien. No hay un perjuicio económico, aunque la hayas presentado de forma tardía. No, no existe un perjuicio económico. Entonces, como no existe un perjuicio económico, la multa que te aplicaron no aplica, ¿ya? Vemos el, el, el caso que, que habían mencionado anteriormente, de que le hicieron una despensa del 100% de la primera y el 50% de la otra. ¿Por qué? Porque la DGI sabe de que eso es algo que no debe cobrar, ¿ya? Pero lo está cobrando porque quiere recaudar más impuestos, aunque sea de una forma ilegal, pues lamentablemente... La, me da mucha tristeza, me da mucha tristeza de que sucedan este tipo de cosas, en realidad. Porque yo trabajé bastante tiempo en la DGI, pero ya durante el tiempo, cuando yo decía auditoría, no... O sea, se cumplía con la ley, pues. Se cumplía con la ley. A mí me da mucha, mucha tristeza, en realidad, pues, que, que la DGI, pues, ahorita esté actuando de esa manera. Pero, pero bueno, ahí lo que, lo que hay que hacer es lo que yo les mencionaba costo beneficio para mí que es más barato es más barato eh, pagar esa multa o recurrir y en recurrir yo puedo gastar tiempo puedo gastar dinero entonces habría que pensarlo obviamente obviamente que si se puede hacer el intento por ejemplo con una solicitud que yo te, que yo te mencionaba que puede hacer hay que hacer el intento y hay que estar gestionando y gestionando porque qué pasa cuando la ahí sabe que vos tenés la razón lo que hacen es engavetar tu carta, y ahí te dejan en el sistema con la multa y te perjudican, porque estás insolvente, y si a vos se te requiere la solvencia para realizar un trámite administrativo ante el Estado, no lo vas a poder hacer entonces este, yo por eso te, te, te digo de que hay que hacer el intento con una solicitud, ya si te dicen pagar pues ahí vos tendrías que ver que te conviene más pagar o seguir eh, o seguir eh, solicitando que te eliminen la multa dice por acá dice por acá este espérame. ok, dice aquí Marisol, dice Marisol Torres podría repetir el artículo donde menciona la interrupción de la prescripción Artículo 45 del Código Tributario, ahí ese es el artículo donde aparecen siete numerales que son las causas de interrupción de la prescripción, dice, dice, dice Kevin López, de hecho no hubo interrupción, pero bueno, al parecer hoy en día la DG de aplica la ley a como muy bien estime conveniente a su favor, muchas gracias por su comentario, con todo el gusto, con todo el gusto, Kevin López y con todo el gusto, Marisol Torres. Eh, gracias por el tiempo, doctor. Nos hemos excedido en, en post de que todas las preguntas que hayan tenido a bien se hicieran. Sabemos que hay muchas cosas en la DGI que actualmente eh, no están cumpliendo este debido proceso, por eso la importancia del... Eh, doctor, para nosotros como movimiento ha sido un placer, un honor que nos haya acompañado en este lanzamiento del programa. A los que todavía están conectados, le invitamos para el próximo viernes a la misma hora 7 pm a la continuidad de estas charlas tributarias porque vamos a tocar un tema que da continuidad a lo que el doctor Henry Castellón acaba de exponer magistralmente porque son los recursos ¿Qué hacemos cuando ya el debido proceso se ha agotado y de esos recursos que nos hablaba el doctor es lo que vamos a continuar hablando este viernes con otro expositor muy bueno el doctor Ángel Porras. Eh, van a llegar las invitaciones doctor, palabras de cierre y desde acá, desde el movimiento le reiteramos nuestro aprecio y nuestra estima correcto, eh, correcto estimado Henry, Henry Araica. pues bien, para mí fue un gusto eh, el haber sido invitado por, por ustedes estimado. Eh, fue un gusto haber sido invitado por el movimiento eh, por la unidad de la profesión contable eh, yo ahí por ahí les dejo mis, mis redes sociales para si alguien me quiere seguir por ahí ahí, ahí les dejo eh, cinco redes sociales por las, que me puedo, eh, por las que me pueden seguir ahí les dejo mis números de teléfono para cualquier consulta ahí les dejo también mi correo electrónico eh, y yo les agradezco a los 29 participantes que estoy viendo ahí que están conectados por, por haber llegado conmigo al final y agradezco también a, al movimiento eh, de la, por la unidad de la profesión contable por, por implementar este tipo de, de, de conferencias que es en pro de nosotros los contadores públicos, es en pro de, de nosotros los contribuyentes y, y esta, el, el manejar estas cositas así, sin duda alguna nos va a ayudar bastante a por lo menos saber cuáles son nuestros derechos en una fiscalización que nos realice la deje, yo ahí en los comentarios les acabo de dejar un enlace eh, para por si ustedes quieren descargar esta presentación completamente gratuita ustedes la pueden descargar en pdf, ahí les puse el enlace para que todos lo puedan descargar este y lo pueden compartir también, es, es algo, están autorizados si ustedes la quieren compartir en sus redes sociales, lo quieren compartir por cualquier otro medio están autorizados, esta, esta presentación es de libre distribución, entonces para que ustedes lo sepan y nuevamente pues quiero agradecerle a todos, quiero agradecerle nuevamente a, a Don Henry Araica y también al Movimiento por la Unidad de la Profesión Contable, para mí ha sido un honor y espero que no sea la última vez, estimado Don Henry Araica, que me invite aquí a, a dar otra otra conferencia gratuita. Claro que sí, Henry. Eh, nosotros sabemos tu aprecio, tu gran, eh, yo diría tu gran devoción porque todos los contadores, los contribuyentes eh, estén lo más informados posible. Igual reitero, eh, el doctor eh, ha puesto en sus páginas consulta tributaria eh, la, la, el material. Nosotros vamos a estar subiendo también en las páginas del de movimiento y en las distintas páginas eh, esta grabación, por si se la perdieron, eh, puedan distribuirla, puedan repetirla y un honor.